Hola, bienvenido al video titulado Gerundiando, el uso del gerundio en el español. Yo soy Luis García Nevares, profesor del programa graduado de traducción de la Universidad de Puerto Rico. En este módulo aprenderemos qué es el gerundio y cuándo se debe usar el gerundio en español. Primeramente comencemos con explicar qué es el gerundio. El gerundio es una de las formas no personales del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene marcas de persona, ni de tiempo, ni de modo, ni de número. El gerundio se forma añadiendo la desinencia ndo al verbo. El gerundio puede ser simple, como cantando, o también puede ser compuesto, habiendo cantado, que es cuando va acompañado de un verbo auxiliar. El gerundio es una categoría verbal imperfectiva. Es decir, que describe algo que no ha terminado. Tiene además valor durativo. Es decir, que expresa algo que está sucediendo en el momento del enunciado. ¿Cómo se usa el gerundio? El gerundio puede formar perífrasis verbales. ¿Y qué es una perífrasis verbal? La perífrasis verbal es una combinación de un verbo auxiliar con un verbo auxiliado. Si miramos nuestro ejemplo, seguía mirándola, aquí hay dos verbos. Primero, seguir, que es el verbo auxiliar, y mirándola, que es el gerundio que actúa como verbo auxiliado. No pierdas de vista el gerundio, siempre sombrado en gris, cuando se le añade un enclítico, en este caso, la. El gerundio también forma complementos predicativos, Casi siempre con verbos de percepción. Lo recuerdo cantándome. Fíjate que el gerundio predica o dice algo sobre el verbo recordar. El gerundio también se usa como adjunto o circunstancial del verbo. En nuestro ejemplo, redactó el trabajo poniendo todo el cuidado del mundo. El gerundio responde a la pregunta de cómo redactó el trabajo. Lo redactó todo el cuidado del mundo. El gerundio también puede aparecer como tópico. Un tópico es un elemento de un enunciado, normalmente aislado entre pausas, que introduce alguno de los elementos de la relación predicativa, o bien aporta el marco o punto de vista pertinente para la enunciación. En nuestro ejemplo vemos cómo el tópico, subiéndose a la grada, aporta el punto de vista de la oración que es, que la persona pudo ver el espectáculo. Fíjate que también responde a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo pudo ver el espectáculo? Subiéndose a la grada. Detengámonos ahora en qué cosas expresa el gerundio. El gerundio expresa algo que ocurre de manera simultánea con la acción o el proceso del verbo principal. En nuestro ejemplo, llegaremos caminando, la acción de llegar ocurre de manera concurrente con el gerundio de caminar que es caminando. Fíjate que en este ejemplo también responde la pregunta ¿Cómo llegaremos? Llegaremos caminando. El gerundio puede expresar anterioridad inmediata, como vemos en el ejemplo. Después se mete en el horno, calentándolo previamente. Cuando usamos un gerundio compuesto, este puede o no expresar anterioridad inmediata. Habiendo cantado, la diva se retiró a su camerino. El gerundio también puede expresar manera o modo. Abrió la puerta introduciendo una tarjeta. Este es otro ejemplo de que contesta a la pregunta cómo. ¿Cómo abrió la puerta introduciendo una tarjeta? Puede expresar causa. Conociéndolo, no me extraña su reacción. Y también puede expresar condición. Solo terminarás el trabajo dedicándole toda la semana. El gerundio puede expresar concesión. Aun hablando, no se entendieron. O puede tener un valor hilativo o copulativo. Se murió joven dejándole a su esposa un futuro difícil. Este ejemplo demuestra el valor hilativo del gerundio. Es decir, que expresa la consecuencia lógica o natural de lo afirmado. Gracias por tu atención y espero que este corto video te ayude a entender mejor el uso del gerundio en el español. Hasta luego.